Atrás, soy mujer y soy dependiente. Si sí. somos fuerte, dejamos rueda. Soy hombre y respeto a las mujeres 100, por 100%. Corre muy lejos. La misma oportunidad y los mismos derechos. Tus pies en grille. Las mujeres y los hombres somos iguales. La fuerza de tu espada. Bella, decidí sin si, si, miedo. poetas del universo de par en par. Los poetas secundamos tu guerra. Luchar por nuestros derechos nos convierten en valientes. Juntos sumamos más. Rota. Igualdad para todos y privilegio para nadie. Sé la mujer que quieras ser. Mujeres y hombres, ¿qué más da? En este instituto tenemos igualdad. Lo primero es el respeto. Hombres y mujeres juntos somos mucho más fuertes. La educación es una vacuna contra la violencia. El día es mujer.